Hola, soy Claudio. Y seguimos, en este caso, con, eh, con el tema del texto en Inkscape. ¿sí? Habíamos visto que podemos eh, seleccionar la herramienta de texto... ...y eh, hacer clic en alguna parte y seguir escribiendo. ¿tá? Una vez escrito, eso se convierte en un objeto que puede ser movido. Fíjense que, como es un objeto... Eh, no, no hay como en las imágenes bitmap un, eh, un, eh, un algo que tape lo que no es letra ¿sí? se ve el borde de la página acá ¿sí? si yo pusiera una estrella la estrella taparía el texto y yo podría llevar el texto arriba ahí, llevar el texto arriba y se va a ver el texto pisando la estrella. Y es solamente el texto. ¿sí? Todo alrededor se ve la estrella. Bueno. Aclarado ese puntito. Vamos a ver la otra opción. Para hacer un texto. Esto es. Hacer un texto en forma de párrafo. ¿Qué quiere decir? Yo selecciono la herramienta de. La herramienta de. Eh, eh, texto. Hago un clic y en vez de soltar, arrastro haciendo un recuadrito. Y ahí suelto el mouse. ¿Ah? Suelto el mouse y eh, va a aparecer el recuadrito. Y acá, si se fijan bien, va a ver, está el cursor diciendo, bueno, escribime acá. Entonces yo voy a poner eh, lago pueblo coma... Si yo le doy un en enter, voy a, poner, eh, voy a poner departamento de llamen, Fíjense que me pasa, me pasa como me pasó la otra vez con el tema del interlineado. Acá le voy a poner, habíamos dicho 12. Le doy enter. Entonces ahora ya se nota mejor. Ya se nota mejor el, la, el texto, no se va pegando. ¿ta? Eh, departamento de Cuyamen, eh, provincia de Chubut, República Argentina. ¿Sí? No sé si habrán notado una cosita. La otra vez, cuando yo hice un clic, solté y empecé a escribir, seguía para la derecha, salvo que yo le diera un Enter. En este caso, yo no le estaba dando Enters ¿Y qué hacía el texto? Trataba de adaptarse al tamaño del de recuadro que yo había dibujado. ¿Sí? Fíjense que acá hay un diamantito que me permite eh, modificar... Eh, el recuadro, y el texto se va readaptando de vuelta a lo que yo tenía. Por ejemplo, si yo lo pongo así, acá ya directamente departamento, me lo corta. ¿sí? Este texto, si yo lo, lo selecciono con la herramienta de selección, se va a comportar como... Eh, como, una, como trae, se comportaba la otra vez. ¿sí? O sea, estira, agranda, pero el texto no se adapta. En cambio, si yo desde la herramienta de texto lo voy agrandando, el texto se va a ir adaptando. ¿Ah? Eh, por otro lado, vamos a ir viendo que bueno, podemos, como ya habíamos visto, podemos seleccionar la fuente, podemos decir si la queremos norm eh, normal. De una, un detalle, las fuentes son las familias tipográficas, como sería, o estilos tipográficos, como sería, la, como sería el nombre técnico. Eh, no todas tienen todas las opciones. ¿sí? Por ejemplo, eh, Sans Serif permite normal itálica, negrita y negrita itálica. En cambio, si yo elijo... Arial, voy a ver que tengo, pero ahí elijo Arial. Elijo, por ejemplo, si elijo eh, Bondoni MT, sí, tengo eh, Extra Extra light condensado, sí. Tengo condensado, tengo normal itálica, negrita condensada, itálica condensada, negrita, negrita itálica condensada. O sea, depende de la fuente, es la, el, las opciones que tengo para mostrar la misma, la misma letra. Eh, recuerden siempre fijarse, si tienen problemas con esto de que se les superpone el texto, fijarse... Acá donde está una a arriba y una a abajo, donde dice espacio entre líneas base, e ir jugando con el tamaño para ver si les, les convence ese espacio. Si aparecen 0 o aparecen 5, le van a aparecer los renglones, las líneas del texto eh, superpuestas. ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo 20, me quedó más espaciado y una parte del texto me quedó afuera. Entonces, tengo que agrandar el cuadro de texto. Pero siempre esto de agrandar el cuadro de texto lo, lo tengo que hacer desde la herramienta de texto. Recuerden, si yo lo selecciono con la herramienta de selección, ya no es que pierda la propiedad, sino que nos permite hacer otras cosas con el cuadro de texto, pero no reordenar el texto adentro. si ¿Sí? Para ordenar tengo que ir al, eh, al cuadrito de texto. Bueno, ya se hizo largo, así que corto este y sigo... ...en otras opciones...